30 años han pasado, 30 años que ocurrió, sangre en todos lados, la mordida que hasta hoy me marcó, 30 años y sigo a ti, le puedo atraparte a ti, un desaterrado... 50% dividido punto por más 67% el ganó, el padre de Goku Bardock si tuvieras votar, para futuros video... Es muy bonita comunidad. Punto, estará ahí todo enterado. Punto, en mi comunidad bueno, chicos. Punto, soy Morgana de la Fate Yo seré punto que cuente las historias del padre de Goku. Punto, si haciendo más que decir comencemos el rodeaje el video ahora mismo. Bardock pero qué significa en japonés, Bdaku, del universo 7? pertenece al ejército saiyano, que está bajo el liderazgo del rey Vegeta, y es jefe de su escuadrón durante la anexión del planeta por parte de las fuerzas coloniales del imperio de Freza. Él es el esposo de Gine y padre biológico de Kakarot y Raditz. Y bisabuelo y tatabuelo son Guan y son Gotenpan y Goku Jr., originalmente, en una de sus conquistas recibiría un golpe de un guerrero del planeta Kanasa que le permitió ver el futuro y con ello descubrir los planes malvados de Freza. tras presenciar la muerte de su escuadrón a manos de la élite de Doduría, de tal manera que se revela contra el malvado emperador y de forma solitaria se adentra en una batalla, intentando cambiar el curso del destino de su raza. No obstante, en Dragon Ball Minus, el éxodo del niño elegido por el destino, él fue ordenado volver a su planeta natal sin motivo alguno, empezando a sospechar. Al llegar, sospecha de los posibles planes malvados del emperador, por lo que envía a Kakarot, que tiene tres años de edad, a un planeta lejano para luego luchar contra Freza. Sin embargo, terminaría en su muerte y en el exterminio de su raza, con la tranquilidad de haber mandado a su hijo recién nacido, Kakarot a un lugar seguro. Bardock hace su primera aparición como el protagonista principal del episodio especial de televisión de Dragon Ball Z, una solitaria batalla final quien desafió a Freza, el padre del guerrero z Son Goku. También es visto en una breve aparición en el manga original de Dragon Ball 27 y en recuerdos en el episodio 86 del arco de Freza del anime Dragon Ball Z y al inicio de la película Dragon Ball Z. Los increíblemente más poderosos contra el más poderoso en todas ellas rememorando su confrontamiento con Freza en la órbita del planeta Vegeta antes de su destrucción. Sin embargo su primera aparición en la nueva continuidad de Dragon Ball es como el personaje principal de Dragon Ball Minus, capítulo extra del manga de Jaco, el patrullero galáctico, y que debuta como un personaje secundario en la película de Dragon Ball Super, Broly. Personalidad. Muestra rasgos típicos de la personalidad que caracteriza a los Saiyanos. Es bélico, pero en vez de ser frío y de pensamientos simples, Bardock posee un juicio sereno y una pequeña porción de humanidad. Debido a su relación de amistad con sus compañeros, lo que es raro en un miembro de su raza, él es muy adorado y venerado entre una parte de los guerreros de clase baja. 15. En el especial de televisión y en el OVA, se lo ve un poco engreído, le fascina pelear y asesinar a sangre fría. Su personalidad es relajada y temeraria, demostrándolo cuando acepta misiones que dejan sorprendidos incluso a los soldados fuertes de Freza o como cuando decide luchar contra el tirano él solo. También demuestra ser un estratega muy capaz en batalla, capaz de analizar el momento y sacar ventaja de ella no suele hablar ni preocuparse mucho de sus hijos, solamente cuando el nacimiento de Kakarot fue tema de conversación en su pelotón o luego de tener el don de las premoniciones. En el manga del episodio de Bardock, él se muestra más social, a diferencia con la película, donde se relaciona de forma más abierta con Barry, aunque también demuestra ser un poco terco como cuando le ofrecen comida y él se niega, incluso teniendo hambre. Sin embargo luego se vuelve más amigable. Sin embargo, en Dragon Ball Minus, logró formar un lazo amoroso con su pareja sin ser únicamente una conexión con fines únicamente reproductivos, siendo uno de los pocos de su raza de corazón gentil que lograron crear una relación con el resto de su familia, similar a la vista de la sociedad terrícola, pero considerado raro para el planeta Vegeta. Demuestra una actitud más social y empática con el resto de los saiyanos, como cuando saluda a otros miembros de su raza cuando llega a su planeta natal. Muestra un gran afecto hacia su hijo pequeño, Kakarot, salvándolo de la destrucción del planeta y extinción de su raza, acto que admite que realiza debido a que se contagió de la personalidad amable de Gine. Bardock es famoso por su valentía, incluso entre los saiyanos esto lo demuestra cuando vio su muerte inminente y decide quedarse y luchar hasta el final en vez de huir